Buenas, la cocina de la taberna abre sus puertas. En esta serie de videos nos dedicamos a cocinar recetas de fantasía. El plato de hoy se llama costillas glaseadas de Rote. Es un plato eh, principalmente conocido en la región de Sembia de los Reinos Olvidados y acá vamos a hacer una pequeña pausa. El libro que usamos para cocinar, recetas, o se llama festín de los héroes, y nos trae recetas de especies de fantasía, tipo recetas de enanos como la que ya hicimos, hay recetas de elfos, hay recetas de medianos, y por alguna razón hay una sección de recetas de humanos, lo cual no estoy en contra, hay humanos en los reinos olvidados, pero casi todos los otros libros de cocina son recetas de humanos, podrían haber cambiado el nombre o podrían haber hecho otra vez, así que vamos a cocinar. es un animal de ganado de la familia de los bueyes muy difícil de conseguir porque no existe <risa> Imagina. Así que estuve a punto de ir a la carnicería a de que bueno, no existe. Así que vamos a usar en su lugar cerdo o vaca, puede ser la opción. Van a ver en los ingredientes que se usa mostaza de yon, que es la que tiene las semillitas, que no está mal para cocinar, pero también podemos usarla como. Enlace, que por las dudas en los ingredientes van a tener el glase justo para la cantidad de carne que viene ahí. Si tienen más glase o tienen más carne, incrementa las cantidades. Para glasear, vamos a necesitar hacer lo siguiente: en un bowl vamos a meter ketchup, en este caso es media taza. La idea es hacer tipo una barbacoa medio casera, así que eh, mándale a gusto. Después tenemos miel la misma cantidad, media taza eh, sepan que por si nunca cocinaron con miel o nunca usaron la miel es re pedajosa así que tengan cuidado porque pueden hacer un enchastre muy muy rápido y muy muy fácil hablas por experiencia Hablas <risa> por experiencia, sí. lo último que le damos a esta parte de la C es la salsa inglesa que esto no es mucho, no es media taza, son un par de cucharitas eh, que no realmente no hace falta si tienen, todo bien, si no, un poquito de poquito de salsa de soja, algo más dulce tipo sal, de azúcar, ya estamos por 10 rondas. Y no se olviden, como yo, el vinagre. En la receta dice vinagre de sidra, en Argentina es vinagre de manzana. que mezclar más. Esto va a quedar medio un pegote y eh, esto después va a ir al fuego. Así que a menos que tengan eh, una sartén antiadherente, cuando cocinen esto van a tener mucho cuidado. Todavía no vamos, no vamos a ir al fuego, pero es mejor saberlo porque pueden arreglar sus fuentes o, o su sartén o la de ahí. ¿También hablas por experiencia? Míralo por experiencia. Si estás avisando el luz? <risa> Yo te presté mi fuente, León. Claro. Esto va a quedar más o menos así. Vamos a cortarlo. Pum. Queda todo unido. La consistencia es muy muy líquida, obviamente, por el ketchup, pero esto es sumamente dulce y te Ahora sí, vamos a empezar la otra parte del clase. Lo primero que vamos a hacer es cocinar la cebolla con el ajo y las otras especias y después va a ir esto. Bueno, lo primero que va a la sartén es la cebolla. Traten de calentar el aceite antes de mandarla. Y eh, si no saben cómo hacerlo para el punto de la cebolla, tiran un pedazo de cebolla y tienen que hacer ruido. Ahí ya se considera que está caliente. Si no, van a lo mismo Se empiezan a mandar. Con cuidado, no se quemen. El aceite caliente es majón. Sobre todo en la piel. Así que tengan cuidado. Esto lo vamos a estar... Mezclando así un poquitito Voy a leer un poco de sal Un poco nomás. me han informado que mi, mi, mi pinch de sal tal vez es demasiado así que tengan cuidado Acá tómense unos 5 minutos ¿eh? necesitamos que la cebolla medio como que se, se disuelva porque va a ser parte de la salsa le va a dar sabor pero no la idea es no morder y quedar cebolla cuando la cebolla esté más o menos así se ve bien ya se está empezando a quemar a quemar un poquito vamos a agregar todo lo otro Se revuelve así Lo Mantenemos que se mezcle bien todo Y ahora viene la parte Peligrosa para la sartén Vamos a dejarlo Lejos del fuego y vamos a buscar el huevo Como ya sabemos en el bowl tenemos La mezcla está pegajosa Así que tengan cuidado con el fuego Por ahí bajen un poco si está muy fuerte Y vamos a agregarlo Esto va, esto va a ser el glaceo que vamos a juntar la carne que el objetivo acá todavía está medio líquido pero bueno, conforme lo vayamos haciendo se va a espesar quedando una consistencia muy muy buena para que se pegue la carne mezclamos todo constantemente hasta que quede espeso una vez todo mezclado es donde tenemos que estar atentos cuando lo volvemos al fuego para que no se nos pegue acá. Si a ustedes le mandan fuego muy caliente y no le prestan atención y lo dejan, realmente se pegue, haga la sartén y hay problemas. A menos que tenga una sartén bonita que se la baje. Tienen que ir devolviendo hasta que se vea espeso. Como ven, ahora tiene un poco de líquido, precisamente los bordes. Así que lo vamos a seguir metiendo en el fuego en los momentos donde empieza a burbujear es donde hay que tener más cuidado una, una técnica para saber qué que tan espeso está es hacer una línea y ver qué tan rápido se cierra si se cierra muy rápido es porque hay líquido todavía si tarda es porque está empezando a secar Y esto lo sacamos del fuego y lo dejamos de enfriar toda la receta de ahora en más es preparar la carne y esto se tiene que enfriar, así que olvídense de ver bueno ya tenemos el glase hecho, así que ahora prendemos el horno para que se recaliente eh, a temperatura media, no mucho y vamos a empezar con la carne, como ven ahora tenemos una cuna de acá vamos a cocinar la carne y acá también le vamos a echar el glase esto está hecho principalmente porque eh, lo va a envolver el calor y lo va a cocinar bien, pero nos ayuda un poco con el tema de que la C se escurra por ahí y nos arruine la fuente también. Vamos a tener que cuidar con eso con el aluminio. La carne. Primero hay que salarla. Un montón. Todos lados. Yo estoy usando sal fina, eh, pero también pueden usar ahí sal de parrilla que es casi gruesa. O eh, sal de yo Prefiero que esté bien. Por la idea eh, No solo que se sale, sino que se deshidrate Yo estoy usando costilla de cerdo, que me dieron más carne de costilla, pero bueno, es lo que tenemos hoy. Eh, y pueden usar costilla de vaca. O si consiguen costilla de rote. Eh, buenísimo. La carne va a entrar al aluminio. Y después de ahí va a ir al horno. Así que. Si su horno tiene dos pisos, asegúrense de quitarle uno para que haya mucho espacio porque el aluminio va a ocupar una gran parte del lugar, así no tienen que sacarlo como está caliente. Ahora viene la parte donde nos vamos a manchar un poco, y de hecho va a seguir esto por el resto de la receta, así que tengan cuidado. Vamos a quitar con un poquito, esta parte es solo un poquito, para carne, con el glacé, van a ver ahí como va tomando el color. ¿Sí? Bien. Aprovechen si hicieron, si hicieron mucho el hacer Aprovechen gastar un poquito más parte. Y esto es importante Cuando pasen la carne al aluminio Sepan que el hueso va hacia abajo Esto suele ser común En, en muchas recetas que Que tienen hueso que el, cuerno, el hueso va hacia abajo Al principio para cocinarse Como ven Acabo de manchar la mesa no pasa nada porque ahora en un rato va a pasar a lo siguiente una vez que la carne entra al horno tenemos que esperar una bocha. hay un montón de tiempo libre para que ensuciar. clave queda mientras cocina porque después no van a tener ganas porque después vas a tener un plato de comida caliente rica, derrote y decís fue. Bueno, Enclavo uno de estos después una siestita pero no limpien mientras cocinan así que se pueden a ahorrar todo el problema de después de levantarse a las 7 decir no, qué bajo. Lo importante de esta parte, de usar poco glacé, vamos un montón, es que nos quede. ¿Por qué? Vamos a sacar la carne un par de veces del horno para agregar el glacé, hasta que por último le vamos a echar todo el glacé que queda ahí para que se quede pegado la carne, bien sabroso. Entonces, para asegurarnos que todo el resto de la red salga bien, no podemos usar todo el glacé ahora. Tiene bastante bien, ¿eh? Bueno, ya pasó bastante tiempo, más o menos una hora y media acá. El horno es bastante fuerte, así que hay que ver cómo están. Lo cierto es que la primera vez si la carne está tierna, ya es suficiente para darle la segunda capa de glacé. Así que vamos a probar qué tan tierna está. Mira cómo se hunde. Uuuh, sin fuerza. Hola, gordo. ¿Cómo estás? Se despertó el gordo. La segunda capa de glacé hay que ganarle con ganas. Así que... Sin problemas. Le mandamos el glacé... La otra ya se secó bastante, como ven ahí hay, hay partes negritas, ahí se puede quemar, no pasa nada, eso es eh, generalmente el azúcar del ketchup y las otras cosas dulces que le pusimos como la mía. Y es la razón por la cual te estamos haciendo todo en papel de aluminio para no destruir fuentes. A estas dos ya las podemos dar vuelta con cuidado. Vamos, ok. Si no tienen este pincel de, de goma para pintarlo, con un tenedor, una cuchara, se puede solucionar. No es una necesidad absoluta tener algo así para nada. Ahí va. Ahí va. Uy, qué bien qué huele esto. Che. Ahora sigue la parte más difícil que es cerrar el aluminio. Vamos a hacer primero la primer capa porque yo le puse dos para asegurarme Y ahora vamos a hacer la segunda capa Y esto ahora vuelve al horno, así como está, un rato más Algo que se puede hacer es subirle a fuego fuerte Si le suben fuego fuerte tienen que dejarlo muy poquito y estar atentos Se va para allá Bueno, lo acabamos de sacar del horno Ya pasó bastante tiempo y ahora debería estar blandito En la receta nos dicen más o menos que son entre 2 y 3 horas Fíjense ustedes, depende la temperatura de su horno, qué tan potente es y demás Así que ahora vamos a desenvolverlo Esta debería ser la última vez uh. ¿Y cómo sabemos si está blandito? Vamos a subirlo acá para que lo esta cámara Entonces, si yo le paso a la carne el cosi se desarma como lo está haciendo ahora ya está blandito y ya que estamos menos mal bueno momento de la verdad esperemos que esté funcionando esto vamos ahí va bueno, ahora vamos a probar Cortar entre los huesos Tengan cuidado para romper sus cuchillos Yo voy a empezar a servirlo Y después nos van a contar Qué tal el grupo de críticos Hoy tenemos invitados Ahora vamos por allá Son costillitas de cerdo con glacé. Eh, Debería ser un plato dulce, pero carnoso. Y. Eh, es cerdo, no es roté, así que va a haber, va a haber problemas ahí. Qué mal. Yo también son, considero que es un plato para mancharse. Todos ustedes tienen cubierto. Sí. Vamos a hacer la demostración vos. Sí. A ver. A ver. Oh, me encanta que se deshacen. ¡Mmm! Que se desarmará, se ¿no? Sí, sí. No... tenemos que opinar. Estamos muy concentrados comiendo y no estamos opinando. Está muy bueno. Eh, ¿Esto que era? ¿Desayuno, almuerzo, cena? Esto es un almuerzo o cena de humanos. Los humanos bien? comen muy bien. Yo también lo me imagino es que vienen de aventuras, tipo, vienen de una después, tienen algo para comer y les cae con esto. Sí, algo, vienen con sí. proteína, con carne, Claro, y el, el hecho de que sea cerdo hace que sea muy rico el dulce. Sí, sí, sí. sí. sí. Queda muy bien con el Lo no tenía agua ahí. Así que... Eh, ¿Sinco Chester la, la comida? Todos recomiendo, ¿no? <risa> nadie, nadie habla. No. Nadie le está <risa> Eso alegro. significa que está bien hecho. ¿cuándo? Me alegro que esté rico. Sí. Cuando todo el mundo está comiendo y nadie habla es porque la comida está buena. Ah, sí. ¿Listo entonces? Pará, Lu! Pará. Bueno, quería hacer parte. Sí, bueno, bueno, bueno. ¿Hace un un ¿No se le <laughs>